Muchachos, el parche de Nerfeos ya está aquí y es momento de analizar todo ello. Nos encontramos en el Discord oficial de Marvel Snap, recuerden que aquí generalmente es donde pone la noticia así salidita del horno, vamos a revisar rapidito de qué trata todo esto esta parte la vamos a revisar bastante rápido porque aquí ya hay bastantes cosas que nosotros ya sabemos muchachos, pero lo primero en, en el patch highlights, acá donde dice más tokens, ya está habilitado el tema de que van a salir las recompensas entre 200 a 600 tokens para aquellos que aún no han completado la serie 3 abriendo los cofres justamente de sus niveles de colección, ahora también acá tenemos ya actualizada la tienda de tokens y se ha subdividido en dos secciones acá como vamos a poder ver está las, esta es la sección que nosotros conocemos pero ahora acá solamente van a ver las cartas de serie 4 serie 5 y las variantes míticas algo que me extraña aquí es que ellos habían dicho en el anuncio que las variantes míticas iban a tener su propia tienda de tokens pero no han hecho eso han decidido solamente en la misma tienda de la serie 4 y serie 5 ha incluido las variantes míticas ahora la parte de la serie 3 lo han pasado a otra sección a otra a otro tipo de tienda pero que esto es digamos en, por compra gratuita y va a ser una vez al mes esta vez ya está acá, está ya listo para que ustedes puedan, muchachos, escoger una carta gratuita. En este caso de la serie 3 que le falte. A mí, por ejemplo, en mi caso, me ha salido a Tuma. Porque yo ya tenía la serie 3 completa. Pero como ha habido dropeo de series, pues han bajado estas cartas. No este grupo de cartas. Me parece que son 3. A Tuma, Orca y otra más me parece. Y ahorita me está saliendo a Tuma. Y me sale que si en caso no la quiero a Tuma. Pues debería esperar cerca de 3 horas para que se refresque a, a otra carta que yo no tenga para poder obtenerla simplemente sin que me cueste para mí, por ejemplo, este sistema de espera es cómodo porque me faltan solamente 3 cartas. O sea, espero alrededor de 9 horas y es que quiero buscar la última carta que me falta. Pero para alguien que recién está comenzando el juego y le faltan como 80 cartas de la serie 3, pues obviamente esto va a ser bastante pesado. En el anuncio yo entendí de que tú podías escoger, o sea, podías entrar digamos, dentro de esta tienda y escoger cuál de las cartas que te faltan tú querías seleccionar. Y así te ahorren el tiempo de estar esperando tanto por la carta que tú necesitas. Como esto de acá es, es una cosa aleatoria también que van saliendo las cartas obviamente en el orden y supuestamente no se repiten. Pero digamos que tú necesitas acera y puede ser que tengas que esperar 15 días para que te salga acera así si es que te faltan muchas cartas todavía de la serie 3. Esto es algo que deberían de mejorar. Yo no entiendo por qué tienen que hacer sufrir a, al jugador haciéndolo esperar tanto tiempo por una carta que desean. De repente ya para cuando llegue esa carta ya no va a importar tanto en el metajuego, tal vez no lo sé, pero eh, la cuestión es que esto lo deberían de mejorar, no debería, ser, no debería ser así con tiempo de espera y que va saliendo carta por carta en un orden que tú no sabes en cuál va a salir, pero bueno para los que ya completamos la serie 3 digamos que esto es relativamente cómodo, pero para aquellos que les faltan muchas cartas de serie 3 va a ser un poco pesadito buscar la carta justamente que necesitan. Y otra cosa que se puede resaltar acá muchachos es que Thanos ahora ya tiene animación de entrada con las gemas. Y ahora sí muchachos nos vamos a al plato fuerte los nerfeos acá como pueden ver el primero en sufrir estos nerfeos ha sido Thanos pero la verdad algo bastante bajito Thanos le han bajado solamente uno de poder esta vez de lo que originalmente era un 6.8 lo subieron un 6 6.11 y ahora es un 6.10 digamos que esto sigue siendo un nerfeo bastante ligero pero se podría decir que sería cuestión de ir viendo cómo va esto porque recuerden que hay otros nerfeos también que están relacionados con el mazo de Thanos que vamos a ver más adelante por fin se ha terminado la pesadilla de los movimientos insanos con Thanos. A ver, esta gema de acá era una de las más preocupantes que tenía este mazo. ¿Por qué? Porque simplemente tú ponías al Lockjaw, luego ponías esta gema con otras, otras gemas más, ciclabas... ...y luego de, justamente activabas el poder de que una carta se mueva a otra ubicación... ...entonces tú movías al Lockjaw a otra ubicación nueva donde no había ninguna carta... ...y volvías a poner nuevamente gemas ahí para seguir ciclando más cosas. Y la forma en cómo han nerfeado la habilidad de la gema de tiempo... Es simplemente al inverso de cómo estaba funcionando originalmente Ahora más bien una carta de otra ubicación la vas a poder jugar a la ubicación La vas a poder mover a la ubicación justamente donde se está jugando la gema del espacio y esto muchachos no solamente tenía que ver con Lockjaw, sino también con las ubicaciones donde no se podían jugar cartas. O sea, el mazo de Thanos podía trasladar incluso, si es que ciclaba varias veces inclusive la gema del tiempo a como estaba originalmente, tú podías trasladar digamos una She-Hulk o podías trasladar cualquier carta grande que haya ciclado Lockjaw, tal vez podía trasladarlo a otra ubicación donde no se jugaban cartas y tenías una gran ventaja también, así que todo eso ya se acabó con este nerfeo. Y ahora tenemos el siguiente nerfeado que ha tenido el mismo destino que Cera, Quinjet muchachos, y acá tiene su efecto continuo, las cartas que no comenzaron en tu mano cuestan uno menos y ahora entre paréntesis le han añadido que es mínimo de uno, o sea, las cartas ya no pueden irse a coste cero con Quinjet, ahora como mínimo pueden costar uno de energía. Y este nerfeo más que todo se ha dado por culpa del mazo de Thanos, con todas estas interacciones que habían con las gemas, con Quinjet y con Lockjaw a la vez era demasiado eh, fuerte, digamos el ciclado y la salida que podía tener, digamos el mazo de tanos desde los turnos tempranos. Tú sacabas a Quinjet en turno 1 tenías gemas en la mano, tenías a Lockjaw en la mano y tenías la posibilidad de ganarse, te aumentaba el 10.000 por ciento. Entonces me parece que esto ha sido bastante necesario el nerfeo y además esto también seguramente va a ser va a servir para futuro, también para evitar algunas cosas donde también se usen muchas cartas en coste cero para lo los juegos de cartas en general me parece ser combos donde tengas cartas con coste cero no es muy saludable y lo que han hecho ahora con Quinjet y es establecer a que todo cueste como mínimo uno y te tenga que costar energía también, eh, digamos, lanzar cartas y no que las lances así de a gratis. Y yo creo que este nerfeo, muchachos, también le va a dar libertad creativa a los desarrolladores para que al momento de crear una carta no estén preocupados en estar pensando de que si esa carta se ve a ir a coste cero por la interacción de otras cartas y de repente se genere un poco de toxicidad en el metajuego. Mamita, esto lo que le han hecho al Red Skull más parece un bosteo que un nerfeo. ¿eh? Le han quitado solamente 2 puntos de poder. Y lo que han hecho es que su habilidad, ahora, en vez de darle más 2 de poder a las cartas enemigas, ahora solamente está dando más uno de poder. En una situación normal, cuando tú lanzabas a Red Skull en una ubicación y en el lado opuesto de su ubicación tenías 4 cartas enemigas. En total, al lado opuesto, tenías 8 de poder, lo cual hacía que Red Skull fuese realmente un 5-7 en lugar de ser un 5-15. Y ahora con este nerfeo feo Skull en el mismo escenario que les acabo de comentar sería un 5-9 pero aquí a lo que apunta realmente ese nerfeo muchachos, es a la sinergia que tiene con Shuri y con Taskmaster ahora el Red Skull va a poder ser un 526 y un Taskmaster también sería un 526 cuando clone justamente el poder de Red Skull y esto muchachos no es un gran cambio la verdad, para mí sigue siendo un bosteo a Red Skull en lugar de un nerfeo 526 sigue siendo bastante poderoso, o sea le ha bajado solamente 4 puntitos al máximo poder que podía tener Red Skull duplicado con Shuri y Taskmaster también 526 sigue siendo bastante bueno y Taskmaster como saben ustedes no va a copiar justamente el efecto continuo de Red School, así que sigue siendo muy bueno en situaciones donde yo jugaba, por ejemplo Mazos de Shuri un Taskmaster con 5.30 de por sí le ganaba por mucha ventaja de poder en alguna ubicación donde yo lo jugaba a las cartas del oponente que estaban incluso combinados con poder o sea podía tener unos 10 de poder de diferencia o sea que 26 de poder que me estén dando para Taskmaster sigue estando igual de bueno y para Red School también sigue estando igual de bueno ahora que incluso incluso solamente su continuo está dando más uno de poder a las unidades enemigas del lado contrario o sea incluso lo están haciendo creo un poco mejor a Red Skull en lugar de nerfearlo y ahora continuamos con She-Hulk, esta bella dama que siempre nos ha dado alegrías en algunos mazos combinados con algunos combos muy buenos. ¿Qué pasa? El equipo de desarrollo acá se ha fijado, ha tarjeteado a She-Hulk por Shuri y también por algunos combos que se podían hacer con Wave, con Munger, con Sunspot y pues decía, no, está el poder de She-Hulk demasiado alto, vamos a bajarle un poquito su poder a ver qué tal va, pero la verdad no siento realmente que sea un cambio bastante grande, no siento que sea un nerfeo que a la carta la dejen sin usar, igual She-Hulk sigue siendo muy buena con el poder que tiene actualmente ahorita con este cambio, se va a seguir usando sin problemas se van a seguir usando las cartas con las cuales hacen los combos exclusivos con She-Hulk en último turno, creo que no hay eh, no ha habido gran cambio acá, igual me parece que este nerfeo se, se va acercando a lo que debería ser She-Hulk. creo yo que en vez de haberle bajado el poder de repente lo hubiesen tal vez aumentado el coste de energía en uno tal vez lo hubiesen dejado un 7 9 para que se pueda tratar de forzar a que se tenga que no se tenga que gastar energía en, al, en turno de repente Cinco para poder jugar realmente a Chihol pero bueno no lo sé, creo que así como está ahorita sigue estando bastante buena para que siga siendo jugable en muchos mazos y aquí muchachos la última carta nerfeada la gran perdedora esta carta se ha sufrido un nerfeo bastante brutal y ahora les voy a explicar por qué muchachos aquí a aero le han restablecido su poder a como era originalmente de lo que era un 5-7 le han regresado como era 5-8 pero lo que ha pasado acá es que han modificado su habilidad la habilidad ahora de aero es que la última carta que el oponente jugó este turno se mueve a esta ubicación haciendo que aero ahora pueda ser conteriable por el oponente claro está que si el oponente tiene dos cartas a más para jugar la las cuales tiene una carta fuerte y las otras cartas un poco más débiles de poder va a poder justamente jugar en ese orden la carta más débil la juega al final y esa es la carta que Aero va a mover a esa ubicación donde Aero quiere justamente perder igual se van a dar situaciones donde el oponente seguramente tenga para jugar una carta y ahí es donde aero de repente puede seguir resultando bastante útil porque si solamente juega una carta aero la traslada a esa carta igual se considera como si fuese la última carta jugada y con eso pues sin problemas puede seguir ganando las partidas saben cuál sería la carta ahora que se tendría que complementar con aero para que pueda seguir funcionando para que se, para que pueda seguir siendo funcional mejor dicho va a ser sandman sandman como solamente te obliga a jugar una sola carta nada más puedes Aero va a poder mover esa única carta Que se juegue a su lugar y así de repente Se puede obtener la victoria, o sea podría Seguir siendo funcional Aero Pero la verdad ahora ya no va a ser tan Independiente como lo era antes, ahora va a Necesitar otras cartas para que pueda funcionar Bien digamos su habilidad y esto Va a ser seguramente de que mucha gente lo, Tal vez lo deje de jugar, es, va a Depender de cómo se esté desarrollando el metajuego Pero la verdad con tantos mazos que hay ahorita Que se están jugando digamos muchas Cartas al final del turno, acá es Donde Aero ya se vuelve bastante débil ¿no? pero como les digo, si pones un Sandman ahí de repente puede de que Aero pueda seguir siendo funcional, pero declaro a Aero como la gran perdedora de los nerfeos del día de hoy, yo la verdad no esperaba que le iban a nerfear tan duro a Aero viejos. yo al menos me hubiese gustado de repente para hacerlo un poco más divertido, que pudiese mover una carta de manera aleatoria de todas las cartas que va a jugar el oponente, ¿no? ahí hubiese sido un poco más divertido porque estabas un poco al riesgo de repente de que te pueda mover justo la carta más fuerte, la que sí necesitas que no se mueva, ¿no? y así Aero ganar la partida pero han decidido hacerlo de una forma más fija se podría decir, no, un poco más predecible para que eh, tú digamos si te van a jugar a ya puedas eh, más o menos tener en cuenta de que juegas la carta más débil al final, No podría jugar no sé, un demonio, una titania o algo, alguna otra carta bajita de repente que esa cartita es la que a aero va a trasladar, mientras que la otra carta más pesada la dejas en otro lugar ganando esa ubicación que el equipo de desarrollo no la ha nerfeado no le ha hecho absolutamente nada, no ha tocado ni su coste, ni su poder y menos su habilidad Ahora, con los nerfeos que han hecho, como les digo, Red Skull parece más un bosteo que un nerfeo, lo de she digamos que es muy eh, algo demasiado suave que hace que realmente se siente un poco imperceptible el nerfeo a she creo yo que el mazo de Shuri va a seguir siendo un gran mazo va a seguir siendo un mazo bastante jugado de repente ahora está más jugado que el mismo Thanos, dependiendo cómo se vaya desarrollando ahora Thanos, porque recuerden que a Thanos le ha quitado buenas cosas, pero eso vamos a hablar un poquito más adelante, pero acá vamos primero al mazo de Shuri, se supone que el equipo de desarrollo estaba apuntando a debilitar, ¿no? o a equilibrar en este caso estos mazos, debilitando un poco algunas cartas, para que estos mazos ya no sean tan jugados, pero al no tocar a la carta central, que es Shuri la verdad, este mazo, pues el Red Skull sigue siendo muy atractivo de jugar yo lo voy a seguir jugando sin problema Shehold también sigue siendo muy atractivo de jugar o sea, si es que la duplicas con Shuri, sigue siendo una 6-18, sigue teniendo muy buen poder, o sea, no pasa nada sigue siendo muy, eh, sigue siendo bien jugada, o sea, siguen siendo cartas muy viables todavía con Shuri, pero acá Shuri no le han hecho nada, yo la verdad esperaba que a Shuri le suban su coste a 5 de repente para que puedas para que pueda necesitar de repente otras cartas para que puedas eh, salir antes, de repente por ahí un rampeo con Electro, no si es que hubiese costado tu, eh, coste 5 Yuri pero a Shuri no le han hecho absolutamente nada, Shuri sigue siendo una gran carta, sigue siendo una carta que va a estar dentro de un mazo que sigue estando bastante fuerte, se va a seguir jugando probablemente se va a poner más a la par de Thanos si no es que ya por encima de Thanos pero créanme que a esta carta le tuvieron que haber hecho algo y tuvieron la oportunidad hacerlo, no lo han hecho, de repente están esperando a que, a que no sea sé, a que de repente pase un poco más de tiempo pero ahora que Sauron incluso va a entrar a la serie a la serie 4, pues imagínate, o sea, Sauron también está bajando, verdad, está descendiendo, y esto hace que todavía Shuri se ponga mejor, todavía se ponga más, eh, más eh, tentadora de comprarla con tokens, o, que a, o a los que les toque, digamos, en, en los cofres también, porque es serie 4 Shuri, pues aprovechen bastante, porque esta carta no la han tocado, el mazo sigue estando bastante bien todavía para ser usado, va a seguir siendo bastante meta, y pues bueno, de repente más adelante probablemente la terminen nerfeando, si ¿sí? ¿Sí ven que el mazo se sigue despuntando mucho, mucho más a como está actualmente ahora el mazo de Thanos sí se ha visto debilitado por todas las cartas que está llevando en este caso todas hay muchas cartas que han sufrido unos nerfeos bastante grandes en este caso Quinjet en este caso Aero y una de las gemas del infinito de Thanos entonces este mazo digamos que ha perdido un poquito de fuerza con el tema del ciclado con Lockjaw y con el tema también ahí de lanzar más cartas para poder tener robos más rápidos también no ahora ya vas a tener que esperar un poco más de turnos para poder lanzar digamos las gemas porque te van a estar costando el energía y así puedo robar otras gemas que igual te van a seguir costando energía porque ya con Queen Jet no vas a poder hacer la magia de que te cueste todo cero aunque es muy probable que ahora Thanos tal vez reconfigure su mazo, puede ser que ahora ya no utilice Quinjet, ya no le va a ser necesario utilizar Quinjet ahora, de repente va a utilizar alguna otra carta, probablemente también Aero la va a terminar reemplazando por otra cosa, si es que de repente no la sigue utilizando, pero bueno, Thanos todavía creo que tiene por explorar varias cositas ahí, pero al menos ya va a ser un poco más lento el robo de cartas y el ciclado también que va a tener y lo bueno también de este nerfeo muchachos es que Thanos ya no se va a poder activar tantas veces como antes, ahora ya como el ciclado de las gemas y los robos de gemas se han ralentizado un poco más ya va a ser menos probable de que Thanos se pueda estar activando siempre, antes de esto estaba pasando que los Thanos siempre estaban llegando con sus más 10 de poder sin problema porque se estaban jugando todas las gemas del infinito ahora va a ser menos probable que en los 6 turnos pueda jugar todas las gemas y por tanto digamos que Thanos ya no, lo va, ya no lo vas a poder lanzar con ese gran valor igual sigue estando bueno y la razón del por qué le han bajado uno de poder también está bastante fundamentada en que saben de que Thanos ya no se va a poder activar siempre y sigue siendo una buena carta, un 6-10 sigue siendo un buen poder, sigue siendo un poco mejor que América Chávez de todas maneras, no mejor que un Magneto tal vez, pero sigue siendo una carta que siempre va a haber una probabilidad de que se pueda activar por ahí, aunque ya no es tan alta como antes, y sigue, va a seguir siendo buena para seguir jugándola, pero ya no tan buena como antes. Y bien muchachos ahora sí vamos a hablar de esta siguiente carta que ha esquivado los nerfeos como un campeón Esta carta yo sé que es bastante querida por la comunidad Yo sé que incluso es muy necesaria para los jugadores que son free to play Porque gracias a esta carta se pueden equilibrar un poco las cosas entre el free to play y el jugador que tiene también una gran colección Porque generalmente al tener una gran colección puedes jugar cartas que tienen combos explosivos de turno final Y lo que hace Lich generalmente es apagar toda la mano del, del rival Pues prácticamente lo deja sin opción de jugar y termina rindiéndose la partida y justo esto último de lo que les acabo de mencionar vendría a ser el problema fundamental que tiene Lich y por qué la necesidad de nerfearlo. ¿Qué está pasando? Lich incluso ha visto potenciado su problema en el turno 3 con Lockjaw, ¿no? En el mazo de Thanos. Sale Lich en turno 3, te apaga totalmente la mano, no tienes nada que hacer, simplemente te vas del juego, una cosa bastante absurda. Incluso va a seguir pasando lo mismo, pero ahora en turno 4, porque igual puede lanzar Lockjaw más una gemita por ahí y probablemente vas a poder lanzar, eh, eh, vas a poder ciclar. Lich en turno 4 y va a ser el mismo resultado, una cosa también bastante molesta, que va eh, un poco a arruinar la experiencia de juego, o sea se siente bien cuando uno tiene Lich y hace eso, pero la verdad del otro lado del lado contrario no se siente tan bien es una experiencia un poco amarga, yo entiendo que la razón de Lich eh, está más que todo para poder aplacarse podría decir los combos explosivos del final, no generalmente si te van a lanzar digamos una she no te van a lanzar varias cartas ahí de turno 6 pues de repente por ahí Lich está para que salga un turno 5 y no permita eso de alguna manera y ya tenga una jugada más débil el oponente pero aún así lo permita jugar, pero acá cuando sale en turno 3, turno 4 prácticamente le estás anulando muchas cartas que le pudiesen haber ayudado un poco al oponente también a que desarrolle su juego y ni siquiera eso va a poder hacer, entonces aquí ha habido muchas recomendaciones también de parte de la comunidad que está fastidiada también con todo esto que está desencadenando Lich han habido algunos posibles nerfeos equilibrados que por ahí he visto donde de repente Lich no, no tenga necesariamente que nerfear toda la mano o perdón no tenga que silenciar necesariamente toda la mano sino que más bien silencie algunas cartas nada más y de manera aleatoria o que de repente silencie dos cartas de la izquierda dos cartas de la derecha o las o las primeras dos o tres cartas que va a jugar el oponente el siguiente turno o que de repente solo silencie la mano del oponente durante hasta solamente por, por un turno siguiente nada más no y después de eso ya se valga cosa que así si tú lanzas a Lich en turno 4 digamos que en turno 5 yo tengo la mano silenciada pero en turno 6 tengo la mano habilitada nuevamente para jugarlo entonces de esa forma al menos se penalizaba a Lich había otro nerfeo por ahí también que habían eh, recomendado donde de repente Lich eh, no se podía solamente la única forma que su eh, habilidad se pueda activar es solamente si lo jugabas nada más no si lo ciclabas con lockjaw no entonces habían varias cosas para poder hacerle a Lich donde se podía digamos eh, hacer que sea más equilibrado no y que no esté no se vea tan fuerte y tan eh, implacable como lo está ahorita. Eh, pero yo entiendo que es una carta muy necesaria de todas maneras es una carta muy buena pero el efecto que está teniendo licha ahora con este metajuego más avanzado ya se está volviendo un poco molesto y creo que el equipo de desarrollo sí debería hacer algo al respecto de esto y aquí muchachos vamos rápidamente a las conclusiones aquí los nerfeos han sido enfocados prácticamente al mazo de Thanos, Thanos se ha visto bastante debilitado por diferentes ángulos pero probablemente como todo lo mucho de los jugadores pero bastantes jugadores han gastado 6.000 de tokens en Thanos probablemente van a encontrar la manera de que sí Siga siendo un mazo viable. Por ahí lo van a reconfigurar. No sé de qué manera lo van a reconfigurar la verdad. Pero van a encontrar la forma para que se siga manteniendo como un mazo de tier 1. Pero si no lo consiguen ese mazo va a bajar a tier 2. Y eso sí, el gran, el mazo, el gran ganador se podría decir de los nerfeos que han habido ahora. Ha sido Shuri. Shuri es un mazo que hasta el momento no le ha pasado nada prácticamente con los nerfeos. Le han reducido un poquito el poder. Pero con lo que duplica Shuri la verdad no se va a sentir tanto eso. Shuri va a seguir siendo un mazo top tier. Eh, que probablemente va a estar por encima de Thanos y esto no sabemos por cuánto tiempo se va a mantener seguramente si es que este mazo se usa demasiado y lo vemos que está sacando muchos cubos y tiene un win rate alto probablemente por ahí lo vayan a volver a nerfear y tal vez esta vez si sí nerfeen a Shuri, lo bueno es que este mazo de Shuri es más accesible todavía que el mazo de Thanos, Shuri incluso es serie 4, o sea es una carta que ni la han tocado, es una carta buenísima yo no sé esta carta, debería ser Big Bad creo, porque es que es muy buena Yuri la verdad ahorita, no le han hecho Nada, ha pasado, por, ha pasado prácticamente pues ahí este gateando por todos los nerfeos, ha esquivado todo eso. Y este mazo va a seguir siendo muy bueno. Y ahora, sobre todo que han nerfeado Ero, que era una forma también, digamos, de conteriar el mazo de Yuri. Ya no va, ya no es ahora, tiene un counter menos. Ahora Yuri ahí, o sea, la verdad sigue siendo un mazo increíble. Sigue siendo un mazo que va a ser muy usado. Probablemente más gente ahora va a gastar sus tokens en Yuri sabiendo, sabiendo lo que ha pasado con los nerfeos. Y ya que hemos hablado de los mazos, quién es el ganador, quién es el perdedor. También vamos a hablar de la carta, ¿no? En este caso la gran perdedora del día de hoy ha sido Aero también. Una carta, la verdad, que la han nerfeado de tal manera ahorita que va a ser muy complicado usarla, ¿no? Ya no va a ser tan fácil ya poder ganar con Aero ahora. Ahora se va a tener que tener ciertas situaciones más especiales como les digo para poder ganar las partidas pero bueno, ahí está el nerfeo muchachos ahí está todo lo que he podido comentar espero que les haya gustado el análisis eh, ya saben, estoy de lunes a viernes haciendo transmisiones siempre en la plataforma Moral, el enlace lo encuentran abajo, más bien el día de hoy probablemente en la noche ya que siempre estoy haciendo transmisiones de lunes a viernes por las noches, voy a estar probablemente abriendo los cofres porque ya también han llegado las variantes de steampunk han llegado también los dropeos de series voy a tener probablemente por ahí unos 40 cofres o cerca de 50 cofres por abrir o algo por, por el estilo ya que he ahorrado prácticamente como tres semanas ahí aprovechando los dropeos de series y tal para ver qué cartitas salen el día de hoy así que espero que me acompañen ahí voy a estar ya saben en la plataforma morada los espero muchachos cualquier duda o consulta que tengan lo pueden dejar aquí en los comentarios si han estado de acuerdo o no con los nerfeos qué tal les ha parecido esto me encantaría poder leer sus opiniones y por tanto también los espero el día de hoy más tarde en la transmisión por la noche así que ya sabes te espero aquí un abrazo Paso para Tigger